Bueno, la noticia es que imputaron a este conductor que atropelló y mató en estado de ebriedad. Rodrigo Ezequiel Carbajo, de 29 años, quien es agente civil de la Fuerza Aérea, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual. El fiscal de delitos de tránsito, Fernando Yunta, decidió su traslado a un penal provincial y próximamente va a solicitar la prisión preventiva en su contra. Carbajo... Con esta calificación arriesga una condena de 8 a 25 años de prisión porque la fiscalía entendió que se le representó la posibilidad de ocasionarle la muerte a alguien con su accionar y aún así... ...no se detuvo. Estamos hablando de, de la cantidad de alcohol que tenía en sangre, ¿no? Claro, recordemos que todo ocurrió el viernes por la noche en calle Independencia... ...el hombre circulaba a bordo de su Renault Clio, como muestran las imágenes... ...en dirección al oeste, y luego de pasar el cruce con Lisandro Moyano... ...se cruzó al carril contrario para sobrepasar a otro vehículo... ...en una zona de doble línea amarilla. Fue en ese momento cuando impactó de frente contra Cintia Noemí Sánchez, quien iba a buscar a su hijo en una moto Honda. A raíz del tremendo impacto, la joven eh, madre salió despedida y perdió la vida en el acto, mientras que la moto quedó debajo del clío de Carvajal. Terrible la imagen, cómo queda el auto y también el. Que imagen a su vez colisionó con una Renault Duster que estaba estacionada también sobre calle Independencia. Luego del accidente, como decías, Noelia, al acusado se le practicó el test de alcoholemia que dio como resultado que tenía 1,56 gramos de alcohol por cada litro de sangre, excediendo por el triple el mínimo permitido por la ley de tránsito. Carbajo, bueno, fue asistido por, por el personal del Servicio de emergencia Coordinado, trasladado al Hospital Central porque también sufrió lesiones, bien ustedes en imágenes, que quedó lastimado, pero bueno, sin dudas eh, la peor parte se la llevó, Sánchez que perdió la vida como decíamos en el lugar. Entonces eh, esta es la imputación que pesa sobre el hombre al cual hacemos referencia: homicidio simple con dolo eventual. Y volvemos a, a decir algo en relación no solo a este caso sino en todas las oportunidades que una persona ha bebido no tiene que subirse a no ningún hay que manejar, vehículo no hay que en manejar. estado de ebriedad. Y si alguien está con esa persona un amigo o un familiar retírele la llave del auto porque la verdad que la situación después es verdaderamente trágica. Gracias, Marisol.